Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. En este vídeo os voy a dar 10 razones por las que utilizar Telegram en la intervención social. Pero antes recordaros, suscribiros al canal y pinchar en la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que suba al canal. Telegram es un sistema de mensajería instantánea, una alternativa perfecta a WhatsApp. ¿Y por qué lo utilizo en la intervención social? 1 mayor privacidad y seguridad no solo porque los datos están encriptados en las conversaciones sino porque nos permite poner pins o eh, contraseñas a las conversaciones 2 podemos utilizarlo intercambiando alias sin necesidad de intercambiar nuestros números de teléfono 3 existen las conversaciones secretas en las que evitan las capturas de pantalla y podemos enviar mensajes que se autodestruyen en un tiempo determinado 4 tenemos una de sus grandes diferencias con whatsapp los canales públicos o privados una forma unidireccional de comunicar de forma masiva con un grupo innumerable de personas en otro vídeo voy a enseñar a utilizar fácilmente y cómo crear los canales en tres clics 5 gestión a través de bots podemos automatizar contenido en nuestras conversaciones de telegram incluso llegando a gamificarlo 6 podemos enviar cualquier tipo de archivo hasta un máximo de un giga y medio almacenándose en la nube un dato muy interesante 7 es multiplataforma tiene una versión web totalmente operable podemos tener todas nuestras conversaciones y gestionarlas a través del navegador de nuestro ordenador 8. Te permite una personalización de las mayores en todas las aplicaciones de Android y además tiene el modo oscuro para que sea más cómoda su lectura. 9. El software libre tiene la API abierta y esto permite que otros desarrolladores puedan crear apps compatibles con Telegram que puedan eh, añadir nuevas funcionalidades. Y por último, 10 tiene tan solo un 15% comparado con la cantidad de usuarios que tiene WhatsApp y esto que puede parecer un hándicap es una de nuestras grandes ventajas podemos aplicar telegram para vincularlo al proceso de intervención de acompañamiento que estamos desarrollando sea un plan individualizado de trabajo sea un diseño de intervención social la persona puede asumir que integra en su día a día esta aplicación como un medio más de comunicación para nuestra intervención social esto es un beneficio que podemos sacar provecho pero para que esta circunstancia se dé, tenemos que centrarnos en favorecer un contenido de valor lo que queremos conseguir utilizando una app mobile es que tenga una notificación push, que tenga una notificación en su barra de notificaciones en el smartphone es la forma más directa eh, a partir de la cual tenemos oportunidad de llegar a la gente a nuestro target a nuestro público objetivo hoy por hoy en comparación con WhatsApp, seguramente, no mintáis, seguramente tenéis algún grupo silenciado. Por no decir todos, realmente WhatsApp es muy invasivo. A día de hoy tenemos mucho ruido en esta aplicación. Entonces la gente, si utilizamos WhatsApp, se puede desvincular. Por no hablar del cumplimiento de ley de protección de datos y todo esto, repasar que uno de los elementos era que podemos utilizar alias en vez de números de teléfono no hay un intercambio de números de teléfono y esto en muchas ocasiones cuando no tienes teléfonos de trabajo por ejemplo es bastante útil pero obviando esto vincular telegram integrarlo a vuestro diagrama de flujo a vuestro procedimiento de intervención y cuando sea una herramienta más que la persona así lo perciba integrará esta aplicación como un elemento fundamental y llegaremos nuestro mensaje llegará que es lo que perseguimos si queréis ver el resto de vídeos eh, recordar suscribiros al canal pinchar me gusta en este si os ha gustado dejarme algún comentario lo mejor serían sugerencias para nuevos contenidos que prometo ir creando estos vídeos con vuestras sugerencias y nada hasta pronto